destino los aplausos. Sucede El pueblo que canta, ellos lo expresan, oh, para el Señor, agradecidos por la salvación, suena un charango, o oh, sus notas alegres, y gimen que las quedas, su tierno llorar, Durante el vierte lágrimas son y las ampollas son tu canta Pero no importa que sea el que canta o el que toca, les dio Queremos los aplausos de la iglesia, no, no, no Porque es Cristo el que canta a través de nuestra voz Y si suenan palmas fuertes, no será en nuestro honor Sino para Jesucristo, que por gracia nos amó. Estas canciones expresan lo hermoso y la grandeza de mi salvador y su sacrificio en nuestro favor Desde un principio Él nos ha escogido y nos ha dado este hermoso don Hermosa, luz. y ahora juntos formamos un pueblo, o oh, para, para la alabanza de nuestro creador.